Bueno, vamos ahora a activar la simulación dinámica, poner las restricciones y aplicar una fuerza variable aquí en la superficie del pistón, en el interior del de, de contacto con la camisa. <coughs> Empezamos con el ensamble ya ajustado y vamos a la aplicación del movimiento. Entonces aparece este, este menú, en el navegador de movimiento aparece el ensamble y hay que agregar una simulación nueva, la agregamos en el directorio donde estamos trabajando, y el nombre de la simulación es Puede dejarse ese nombre que, que está allí, un nombre único. Entonces aquí pregunta que si va a ser simulación cinemática o dinámica. Podemos aceptar que sea dinámica con fuerzas. <coughs> Basada en fuerzas. y ahora pregunta por las uniones basadas en las restricciones del ensamble entonces la biela con el cigüeñal tiene una revoluta la biela con el pistón tiene otra revoluta la del pistón con la camisa están unidos por un deslizador entonces esas condiciones son válidas vamos a aceptar Ustedes observan las juntas, los enlaces, la biela, la camisa, y ustedes observan el símbolo que está agarrada a tierra, el cigüeñal y el pistón. La primera revoluta. Entre la biela y el cigüeñal. La segunda revoluta entre la biela y el pistón. Este deslizador ha simulado como una unión deslizante de un grado de libertad a diferencia de la unión cilíndrica que tiene dos grados de libertad esta unión deslizante solamente permite deslizamiento ya está todo indicado y la unión al piso que agarra a la camisa. muy bien entonces eh, en este caso vamos a aplicarle a esto una fuerza sobre la carga del pistón entonces la fuerza tenemos que añadirla acá fuerza escalar ok, a este modelo en primer lugar tenemos que agregarle, fíjense está la unión de revoluta entre la biela y el cigüeñal que es esta la unión de revoluta entre la biela y el pistón que es el otro pasador pero no está la unión de revoluta entre el cigüeñal y el piso, esa tenemos que agregarla, vamos a ponerla manualmente aquí entonces, en las juntas, una nueva junta de revolución entre el cigüeñal indicamos el punto de giro y el vector de rotación perfecto ahí y al no indicar una base él va a girar con respecto al piso muy bien, ahí observamos el símbolo de la bisagra con respecto al piso para el cigüeñal segundo lugar, tenemos que ponerle la fuerza en el pistón en este primer caso vamos a escoger la acá aquí está, fuerza a escalar fuerza vectorial Entonces vamos a coger una fuerza escalar entre el pistón y la camisa Entonces en primer lugar eh, apagamos la visibilidad de la camisa para poder seleccionar el pistón indicamos de dónde va a salir la fuerza en el centro de la cara del pistón Y luego seleccionamos la cara interna de la camisa para indicar que de ahí va a llegar la fuerza. Entonces apagamos la visibilidad del pistón, prendemos la camisa y apagamos la biela para poder mirar allá adentro. Y seleccionar específicamente esa cara interna. el origen lo ponemos indicando el centro de la carretera. entonces ya lo tenemos esos son los dos puntos entre los cuales va la fuerza ahora la magnitud de la fuerza volvemos a pintar la biela el pistón la magnitud de la fuerza va a ser la de una expresión, función o perfil 2D vamos a escoger una función por ahora ¿cuál función? entonces aquí escogemos el gestor de funciones ahí ya está creada una vamos a eliminarla simplemente escogemos una función matemática o una tabla de datos, entonces se puede hacer una función matemática y le damos aquí nueva aquí están las expresiones entonces se puede poner el seno entonces, vamos a usar 100 newton por, lo tecleamos con el teclado, por el seno de, entre paréntesis, la variable de eje horizontal va a ser el tiempo. Entonces, aquí, 100 por el seno del tiempo. Y esto es la, la unidad el horizontal en segundos y la fuerza en newton. Y le damos aceptar aquí nos aparece la función f01 más que va a ser la función que va a estar allí le damos aceptar entonces la función quedó definida como la f01 más en dirección traslacional de acción y reacción entonces, aquí aparece a f01 y podemos entonces ya crear una nueva solución con 100 pasos estudiando lo que va a pasar en 0.1 segundos bueno que hay un detalle El, la función la pusimos eh, esta función la pusimos en seno del de tiempo de manera que en un segundo va a avanzar un radián, que son 0.60 grados Es decir, no hace el ciclo completo en un segundo para que en un segundo haga un ciclo completo que son 2 pi radianes tenemos que ponerle aquí un multiplicador al tiempo de tamaño 2 pi entonces vamos a editarla. Le ponemos aquí eh, la frecuencia que queremos para que en 0.1 segundos haga una vuelta completa. Vamos a ponerle 60 por el tiempo y le damos a aceptar. Ahí nos quedó la F01 más para dar una vuelta en 0.1 segundos y aceptar. Entonces aquí estamos ahora sí la solución en 0.1 segundos vamos a que haga mil, mil pasos y resolver con aceptar la gravedad va en la dirección Z para abajo ahí se observa la gravedad con este valor y tan pronto le debemos aceptar el va a arrancar a resolver se acabó el 100% de los casos podemos ver la animación por defecto vamos a los resultados y le damos reproducir la función es sinusoidal pues hace el ciclo de ir y volver a la derecha y a la izquierda perfectamente en una vuelta que es la simulación de 0.1 segundos ok muy bien podemos revisar por ejemplo la reacción en el pasador acá nuevamente hacemos esto de seleccionar el pasador ese pasador la junta 5 entre el cigüeñal y el piso lista el resultado de resultados en xy pedimos la fuerza con magnitud de fuerza y le decimos aquí que cree un objeto gráfico objeto gráfico aparece acá representación gráfica XY, la J5 fuerza en la unión J5 ahora para mostrarlo se puede ver aquí poniendo la, la pantalla en dos Entonces aquí seleccionamos el objeto gráfico y le decimos que haga la gráfica pregunta en cuál ventana ahí está la fuerza avanza hasta 350 N fíjense los, los valores dependiendo de la fuerza en el ciclo que le demos